Estilos en secuencia en InDesign. En este ejercicio vamos a formatear el texto que está en negro conforme a lo que está mostrándonos en este momento. Seleccionando este texto me doy cuenta en el estilo de párrafo que está definido como texto rojo. Y el texto en azul se llama descripción. Para crear los estilos en secuencia vamos a desarrollar los siguientes pasos. Primero, debo cerciorarme que no tenga nada seleccionado en mi documento. Segundo, voy a... Aquí, estilos de párrafo, texto rojo, doy doble clic. En el formateo que tengo en opciones de estilo de párrafo, voy a asesorarme que sea el estilo el nombre de estilo, texto rojo, el que estoy seleccionando, basado en ningún estilo de párrafo. Y estilo siguiente sería descripción, que es el texto que está puesto aquí presente. ¿no? Damos clic en OK, voy a descripción y hago exactamente lo mismo. Debo asesorarme que sea el nombre de estilo de descripción basado en ningún estilo de párrafo. Estilo siguiente, texto rojo. Con esto hago, o con esto me aseguro de que el texto rojo pasa a descripción y descripción pasa al texto rojo. Doy clic en OK, selecciono mi texto, me voy a estilos de párrafo sobre el estilo texto rojo, doy clic derecho con el ratón y pongo aplicar texto y estilo siguiente. Muy bien, ahí tengo mi texto formateado. Lo que debería ahora es Simplemente tratar de terminar de formatear el resto del texto, clic derecho sobre texto rojo, aplicar texto rojo y estilo siguiente.